En directo desde Murcia, tricentésimo, trigésimo, tercer día consecutivo de protestas, porque la gente no quiere muro, no quiere catenarias, no quiere pasarela, no quiere un tren de mercancías pasando por pleno casco urbano, esa monstruosa pasarela no la quiere y. ...la lucha continúa, no se creen las promesas políticas... ...fuera pasarela, fuera catenaria, gritando la gente... ...no importa que sea hosto, la lucha continúa aquí en Murcia... ...la lucha continúa en Murcia, pero la gente sigue en la calle todos y cada uno de los días consecutivos, desde el pasado 12 de septiembre. Desde junio del 2012 las protestas han sido semanales, todos y cada uno de los martes, desde el 2012. Y desde el 12 de septiembre, martes también, han estado siendo, están siendo y, por lo que parece, seguirán siendo diarias. ...cerca de un año... ...quedan 35 días para que se cumpla... ...el año consecutivo de protesta... ...pese que hay muchísima gente... ...de estos barrios... ...que están veraneando... ...en la playa... ...saludos a toda la gente que está... ...sobre todo... ...en la Torre de la Horadada... ...La Manga, Los Narejos, Mazarrón... ...y en tantísimas otras playas... ...pero... ...estas son las que... acumula ...prácticamente... La mayoría de la gente que hoy pues, falta aquí y que en muchísimos de los anteriores días habéis podido, ha podido ver y compartir tiempo y espacio. La lucha en Murcia no se detiene. Aquí los políticos corruptos se han equivocado con Murcia porque la gente en Murcia es muy cabezona, somos muy cabezones. ...a veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos... ...se nos mete una idea en la cabeza y, y... para que se vaya... ...lo tenemos muy complicado... ...y... ...si costaba salir a la calle... ...si costaba rebelarse... ...contra... ...los corruptos... ...en el momento que se ha hecho... ...en el preciso instante que, que se ha hecho... ...ya... ...la gente tiene claro que eso va a continuar... ...que eso va a seguir... ...y que no creen... ...en promesas... ...de... ...políticos algunos, que quieren hechos y que mientras no vean que hay un sistema ferroviario digno y que hay soterramiento, la gente seguirá viniendo a las vías. Dani comenta, pregunta si ha habido algún hecho significativo en las vías. Yo diría que no. Dani, ahora después vamos a dejarle aquí el testigo... ...de esta retransmisión... ...a... gente... ...porque la gente somos los medios... ...y preguntaré y comprobaremos... ...si ha habido alguna novedad... ...vamos a ver si ha habido alguna novedad... ...también se estaba pendiente... ...de alguna publicación en el BOE... ...en el Boletín Oficial del Estado... ...y vamos a comprobarlo... ...saludos... ...Noelia, Dani... Ah. ...y tantísimas personas más que estáis ahí conectándose en este momento, conectando con Murcia, con esta plaza del soterramiento, con este lugar donde se reúne la dignidad, donde se concentra cada, cada noche. Aquí tenemos Tony, Paco, Pepe, Andrés. Paco, A ...¿qué haces que no estás en los, en los subrutias? ¿Dónde iba a estar mejor aquí con los, en las vías, con los compañeros? Que hoy no, no, no, no ha tocado estar aquí con la, con la familia, este una familia hoy... ...y una vez que te acerca aquí a las vías, es un enganche, es una droga... ...que estás encantado estar aquí, aparte que tenga nuestra familia en la playa... ...pero realmente tiene un sentimiento muy fuerte hacia acá y hoy como martes que está que menos que estuviera aquí y el jueves tenemos aquí también unos buenos músicos y esperamos aquí ser el jueves rocamar, rocamar. escucha de puta madre son 47 músicos bueno será uno o dos no lo sé por habrá que denunciar que rocamar está aquí el jueves entonces es rocamar y además como siempre ¿eh? esto es un movimiento sociocultural que está siendo impresionante y no lo no, eh, socultura y tanto y yo lo que espero que se repita de los globos que me lo he perdido pero creo que la fiesta de los globos también Aquí un miércoles fue fabuloso. Fiesta del agua, ¿te refieres, no? Fiesta del agua, sí, exactamente, sí. Hay que repetirlo. No, no, pero que pero, ahora, si no, todos los días. En, en agosto habría que repetirlo todos los días, porque vamos, es que aquí estamos que si pensamos que es la calor se hay que seguir inaguantable, pues, cosa que la calor la perdemos. Estamos pensando en que pronto nos quiten estas vías de hierro, que para eso han hecho desde el desvío, y que vienen a trabajar y nos traigan aquí cuatro, cinco, 20 máquinas bivalvas, aunque no cojan, pero bueno, que nos las enseñen y las vean. Lo pues, que estamos deseando. Muy bien, Paco. Pues vamos a continuar. Dime, Así. Ah, sí, sí, claro, sí. A ver, estamos aquí con Vicky, de la plataforma por su Soterramiento. ¿Y con su, qué, nieta? Mi nieta, la que famosa. No, no es Vicky, dice José Miguel. No, se refería a que otra señora que me he equivocado yo, que ah. no es la que yo estoy buscando. Dime, sobre, la, sobre las multas te quería decir que espera. una entrevista. Ah, vale. Saca mi que usted quiere ser famosa. Claro. ¿Cómo te llamas? María del mar. ¿María del mar? María del mar. bien aquí con la con la abuela, con la abuela Vicky, claro que sí, una, una luchadora tu abuela, eh. Tu abuela es una luchadora importante, ¿eh? una luchadora aquí muy fu fuerte eh, sí, sí... ...da buen ejemplo, la abuela... ...a ver Vicky, cuéntame... ...bueno, el otro día entrevisté a un chico por la mañana... ...que decía que había venido una multa de 6.000 euros a un vecino... ...y que se había tenido que ir de España y todo eso... Una ¿Por, la, ...¿por la mañana? ...sí, la, lo entrevistó una chica que se llama Marilú... ...ah, paro. sí, vale, Marilú... Vale. ...sí, eh, entonces claro, su versión la película del 007... ...y entonces por pues, mis informaciones... ...y mis contactos, no ha venido ninguna multa nueva... ...todas las que hay son anteriores al, al anterior delegado del gobierno... ...desde que estaba Diego con esas no hay multas... ...ni una, solo quedan de multas por pagar las que están recurridas... ...y con esto te quiero decir que los vecinos pueden estar tranquilos... ...porque no hay ni una multa, ni de 100 euros, ni de 6.000, ni de nada... ...que son películas que se están montando... ...y sobre todo decirte, sí que hay una del 092 a un coche que es de tráfico no tiene nada que ver pero como el chico estaba vinculado con con los movimientos si no se le ha retirado la multa también se pagará solamente eso decirte que no hay multas nuevas todas son anteriores a diego con esa así que el que diga que han venido multas nuevas que venga digamos que para ser más preciso hoy que estamos a 7 de agosto no te consta a ti que haya alguna multa nueva. Puedo certificar que no hay ninguna. Multa. Quiero decir, que, quiero decir que si hubiese alguna persona que lo hubiera llegado hoy, por ejemplo, y no te lo hubiera dicho, quiero decir, a día de hoy, si hay alguien ...pues que se dirija a ti y que o a, o a otra persona y que te lo diga, ¿no? O lo diga a la plataforma. Sí, porque hasta hoy, desde la delegación del Gobierno, no hay ninguna multa nueva, ninguna relacionada con nuestras cosas. No hay ni una sola multa, Cecilio. ¿Tiene que ver con lo anterior, anterior al 1 de junio o... Bueno, el, el, eso fue el, el, cambio de, el cambio de gobierno, el cambio de delegado, fue, fue posterior, fue más tarde, ¿correcto? Sí, sí, fue anterior y todas las multas que tenemos es de Paco y Luba, ninguna de Diego con esa Así que eso que quede claro y que lo... Pero, pero Vicky, si un día hubiera una multa... Del periodo de Diego Conesa, no tendrías problema alguna, de, de, de problema alguno, de decirlo. No, por supuesto, no soy del PSOE. Si fuese alguna de que viniese de Diego Conesa, se diría públicamente que Diego Conesa nos ha denunciado, bueno, su gente y se pagaría igual. No tendríamos ningún problema en decirlo, algún problema. No, yo no soy del PSOE. No, y yo creo, particularmente creo que, y aunque lo fuera, al final aquí lo primero es la gente, sí o no primero son mis vecinos, segundo son mis vecinos y los demás son colores políticos Hola. así que primero son mi movi el movimiento vecinal y el soterramiento y no taparía a nadie, pero a nadie muy bien, pues ahora vamos a entrevistar aquí a María del Mar a ver, María del Mar, ven, ven, vente por aquí no quería ser claro que sí, estaba aquí saludándonos claro, hay que saludar, mira, mira mira, mira, vente por aquí un momento, mira, ven, ven No, pues, no, vente a este lado no, mira, mira, ven, ven aquí. Buena, mira, mira, mira, mira, mira, mira, espérate, mira. Estamos con, con María del Mar. Mira, María del Mar, tú son corazones, ¿has visto? Que están viendo la gente. Y la gente quiere también ver y que le hable y te, y te envían corazoncitos. Claro, esa es la mano de, de María del Mar, mira, mira. aquí te están poniendo, hola Marimar, Mar". aquí te están saludando. Ponte ahí Ponte ahí Y dile hola a la gente mira, ¿Cómo que no? Yo, salí, yo la primera vez Antes sí que estaba saludando Lo hice y, y ya salgo todos los días que vengo ¿Has visto? Un saludo a la gente María del Mar Me da vergüenza Bueno, otro, otro día Otro día Viene aquí con la abuela. Qué bien os la playa ¿Eh? Hola, hola mira hola María, hola María del Mar Te está diciendo Noelia Y te están enviando corazones Entonces Esos corazones son, son para ti ¿Has visto? Claro. Y aquí, pues mirar, aquí tenemos a Alexia y a Mónica. Alexia y Mónica. Eh, con el Yayo que está ahí detrás. El, el abuelo Paco. El abuelo Francisco. Y aquí nos indica Mónica que está su familia. Está Ilu y Marco con la abuela Nieves venga eh, aquí tenemos a la familia completa bueno bueno yo ya voy dejando el testigo hay que, hay que buscarnos a un reportero hay que buscar un reportero a ver estamos en el día 330 ayer emitimos Radio Vías en directo el podcast que se emite de, ...de la gente, para la gente... ...junto a las vías, Radio Vía... ...hay una aplicación para Android... ...descárgate la aplicación... ...y hazle un comentario... ...de ánimo a toda esta gente... ...en la página de en la tienda... ...de Google... ...lo valoras y haces un comentario... ...y envías también ánimo a toda esta gente... ...porque tener... ...en una lucha vecinal... ...que dura más de 10 meses de forma diaria, más de seis años de protestas semanales y más de 30 años de reivindicaciones y que la gente tenga aquí este gran movimiento sociocultural con conciertos, exposiciones, con arte, con el retransmitido todos los días, con un podcast en directo en esta plaza que los propios vecinos ya han denominado Plaza de Soterramiento, es una cosa que eh, yo creo que la gente que estamos aquí no somos conscientes de, de, de gran valor que tiene eso ¿no? entonces es agradable recibir mensajes de, de apoyo como se están recibiendo desde hace meses en Facebook, Twitter en Instagram y también ¿por qué no en la propia tienda de, de Apple, bajaros el bájate el, la aplicación Radio Vías, así puedes escuchar también el programa y bueno al final es una manera de hacer radio aquí cercana ...con las ventajas e inconvenientes del directo... ...pero como si fuese un cine de verano... ...la gente se sienta frente... A, ...a la mesa de radio... ...y aquí en directo retransmitimos todos los lunes... ...tanto para la plaza... ...de aquí... ...como para esta gran plaza llamada Mundo... ...y por supuesto que toda esta gente... Eh, ...Mónica, Alexia... ...ayer hay que agradecer a Mónica... A ver si nos viene Mónica. Un momento. ¿Mónica? Mónica. Mónica. ven aquí. Ven. Ayer ayer Mónica estuvo muchísimo tiempo con el micrófono sosteniéndolo, que pesa bastante. ¿eh? Sí. Y lo estuviste sosteniendo para que la gente en Periscope, en Facebook y en YouTube pudieran escuchar. ...lo que estábamos emitiendo en Radio Vías ...estaba ahí Mónica... ...era la que estaba encargándose del audio ayer... ...y tiene mucho mérito... ...aquí hay que comentar que la gente somos los medios... ...pero es que muchas veces... ...los medios son la gente más pequeña... ...que viene a estas protestas... ...en la intro de, de Radio Vías ...la voz es la, de, la hermana, la de Alexia... ...que la, la tenemos ahí que, con, que con, tres años, con tres años ya está aquí luchando porque ella no quiere muro no quiere pasarela y quiere cruzar la calle quiere cruzar la calle sin necesidad de tener que esperar pues como ahora que está el semáforo en rojo las barreras echadas y tener que esperar durante más de 90 veces que pasan trenes pues para poder cruzar al, al otro lado mira, aquí la, aquí la tenemos Alexia Alexia, ¿tú quieres muro? está rarísimo está clarísimo. Está clarísimo ¿eh? lo dice ella ¿eh? ella es la protagonista de radio Vía. cuando cuando comenzamos primero se oye primero se oye los eh, los pitidos del, del paso a nivel y luego una frase que ella de forma espontánea dijo dijo un día ¿eh? y aquí tenemos adelante Vamos a lograr. Esa es la frase que dice en Radio Vía. ¿Eh? ¿A que sí? Muy bien, Alesia. Pues esta es la gente luchadora que tenemos aquí, esta vuelta de la huerta. nos han quitado la huerta, pero no nos han quitado la huertanía. No han quitado la huerta, pero la huertanía continúa. Aquí continúa la huertana y los huertanos. Y así es. Tenemos ahora mismo en la cabeza que no queremos muro ni pasarela ni ni ni... ni, ni Puñeta, ...aquí queremos libertad... que ...queremos cruzar libremente... ...pues como yo en mi barrio... parte mi barrio... ...porque en mi barrio hay un muro... ...el de la autovía... ...que fue el que me hizo venir aquí... ...pero... ...en el resto de la ciudad... ...cruzamos de una calle a otra... ...en casi todas las ciudades... ...hoy dice... ...que van a traer a España... ...un tren que va... ...que va a cruzar la península... ...en 45 minutos... ...y mientras tanto... En Granada llevan más de tres años sin tren, y en Baza llevan más de 33 años sin tren. ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Eso qué? O sea, un tren, trenes elitistas, y los pobres aislados, y cada vez más a la periferia y con, con peor transporte. No, va a ser que no. Bueno, fijaos, hoy, esto está muy concurrido, ¿eh? Esto, estamos en agosto, estamos en vacaciones, pero... ...pero no... ¿eh? ...aquí no hay vacaciones que valga... Pipa en mano... ...agua que nos falte... ...acaba de, de llegar Carmen... ...nuestra poetisa... ...una de nuestras poetisas de las días... ...con su perra Kika... ...la perrica de las días... ...y claro ya... ...se han echado ahí... ...se han abalanzado... ...la zagalica, la zagalico... ...y vamos a dar el testigo aquí a un lado Paco a mí no, eh Susana te ofrecemos el testigo de esta tricentésima trigésima retransmisión, ¿eh? bueno, días retransmisiones habrá más, hay más de 400 entre unas cosas y otras, ¿eh? eh está aquí José Luis tú eres ahora la que te encarga de esto, mira aquí tenemos a Juan Tienes que entrevistarme a Juan, por favor, que, que, que, que, un luchador nato, esto es no para de Juan. ¿eh? Mira, ya no me acuerdo. acordado, te voy a eso. ¿En serio? Venga. Después. No. es una enferrona. Bueno, buenas noches. Marcos, ¿qué tal? No te rías de mí. Bueno, me pongo detrás de la cámara a lo mejor. Pasé agosto bastante gente, ¿no? No creo. Bueno, no, hay mucha gente aquí, las protestas siguen todas las noches. Hay menos gente porque estamos en agosto, mucha gente en la playa, pero aún así hay gente. Alguien me saluda, ¿no? Ella? <ríe> Esta ha sido una enferrona total. Bueno, Marcos, ¿qué? Cuéntanos algo. ¿Y qué contamos nosotros que no haya dicho ya Cecilio? Bueno, eh, pues eso, a pesar de ese agosto, pues aquí seguimos en las vías. El tren nos saluda, sí. Y bueno, hace mucha calor. Menos mal que se está moviendo algo de aire porque hace un calor horrible. Vamos, Oye, que esto no es tan fácil como parece. ¿eh? Tú puedes con todo, sí, sí, claro. Esto con esto de las protestas estamos superando muchas cosas. Y una también el miedo este escénico sí, sí. y la vergüenza y la, y la timidez. ¿Cómo...? cómo... Como dice Cecilio, que hay que perder la vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza, algo así. Dice. Sí, sí. <risa> Bueno, es que parece fácil, pero cuando te ponen el micrófono en la mano y en la otra el, el, en la otra, la otra cámara ya parece que no, no es tan fácil. ¿eh? Esto que ahora mismo estamos haciendo entre Susana y yo, lo hace a diario Cecilio él solo y parece muy fácil oye que Cecilio está disfrutando se sí, está sí. riendo mira <risa> aunque estoy de cara de malo está trabajando nosotros hemos venido para que descanse y al final está trabajando sí sí bueno, bueno Cecilio nos ha dicho que entrevistemos a sí a Paco Juan. a Juan a Juan perdón. ¿Te van a hacer aquí una entrevista? Juan buenas noches gente, somos los medios Juan y aquí tenemos a a Marco, Susana y que, a que, que, que, que, que todo todo que quiten el muerto que decía Antonio, de Antonio? Antonio decía el otro día que no se quitaba el muerto que hay ahí. Parece mentira que sé, que diga esas cosas estando en la presidencia. Lo que hay que hacer es quitarlo y si no quiere que se vaya. La, te ayudamos a quitarlo. ¿A te ah, no, no, ya tiene ya bastante a Antonio, Antonio está en la presidencia Que se peleó con este Porque este, que este le dijo Eso hay que quitarlo Y dice, no, eso ya no se va a quitar ¿Por qué no se va a quitar? Si son es los primeros que tienen que Ahora que han quitado la vía Ahora que no que quitarlo Para que no estorbe no, no pues gusta. Sí no nos gusta a ninguno la pasarela la pasarela nadie todos queremos que la quiten lo que pasa es que hay, hay que ver la presidencia que está parece mentira que diga eso que eso no tiene que decirlo lo mismo que cuando Contreras dijo que, que, que nosotros lo dejaran que eso lo iban a hacer de esta manera y lo cogía ahí, ahí ahí a Contreras le dije tú esa palabra que has dicho es muy maldicha que eso aunque sea no tiene ni que decirla vamos bueno, lo que pasa también, sí, se lo pasamos, <risa> bueno, suponemos también que, que a ellos no les gusta la pasarela igual que a nosotros, pero a nadie, nadie del barrio la quiere, nadie de Murcia la quiere, pero claro, también es cierto que habrá que dejar paso para la gente que no tenga más remedio. Nadie, yo no voy a pasar, yo si puede ser no voy a pasar. ...y espero que nadie pase... ...ya pasa yo, si no he dos escalones... ...dos escalones no puedo, no, ni voy a subir siquiera... ...ni intentarlo... ...además... Ni, ...eso tienen que quitarlo... ...nos tienen que dar una solución otra... ...no queremos la pasarela... ...pasarela afuera... Eh? ...pasarela afuera... ...y qué opinas de la solución de autobuses... ...gratuitos que dijeron en no, un es principio... Mentira. ...eso es mentira... ...porque ahí no van a hacer nada de eso... ...ni autobuses ni nada... Las cosas claramente a la cara para que lo sepan, van a poner ahí los autobuses, aunque les cuesta trabajo venir aquí ya van a poner los autobuses ¿y si pusieran ascensores en la pasarela? ni ascensores. antes los van a poner encima de la acequia en la acequia que se unta y allí, y allí antes los van a poner en medio de la carretera eh, allí, ni allí ni aquí pues nada, eh, Juan, eres Juan, ¿verdad? Juan nos dice lo que, lo que todos pensamos, lo que todos los vecinos piensan y él en realidad es por lo que seguimos aquí, por una alternativa a la pasarela, por poder pasar sin tener que subir eh, esa monstruosidad, porque es una monstruosidad... ...por ahí va la ceca va a parar allá... ...está aquí del carro... ...y por aquí viene la ceca de la arailla... ...que viene de la ceca mayor... ...que viene a parar aquí, juntarse aquí las dos... anda van a poner? Si lo tienen que hacer, habría aquí yo... ...en Gordo, quitar que hay allí unas tablas... quitar las tablas que venía por aquí... ...se regala todo Santiago Mayor... ...claro, no, o sea, salía por ahí se regaba todo... ...más ahora que viene agua... ...que viene aceca muchas veces llena... ...lo pasa que hay unas tablas ahí... Que son las que riegan por allá por las casmarchenas... que va a la acequia por ahí a regar las A ver, por el que riega de huerta, que es la que riega de allí. Estamos. Bueno, pues Juan nos dice el trayecto de la acequia, es un vecino de los de toda la vida de aquí, del barrio, y está claro que él sabe perfectamente por dónde van. Y, y bueno, y, y por supuesto, lo que se ha comentado muchas veces de que la pasarela está construida sobre la acequia. Y aunque hicieron una prueba de resistencia, pero eso. eso no vale. una pantonina, claro. Eso fue un paripé. Es ponerle y dejar la sillera ocho horas y se cae eso. Pero la decir sí, ponían dos y se quitamos otros dos. Y pegamos unos crujíos y porque no es peso. decían que había 60.000 kilos. Eso no se lo creen ni ellos mismos. ...y además tardaron muchísimo en hacerla... ...estuvieron casi toda la noche poniendo los bloques delicadamente... ...muy despacio... ...y bueno, y no los dejaron, como dice Susana... ...pues eso, ni, ni 20 minutos, la última piedra... ...yo creo que no llegaron ni a soltarla del cable seguramente... Me dijeron, me dijeron que iban a poner a subirle eso... ...pero que lo iban a subir a las otras noches... ...y lo iban a quitar a otro día, a otro día... ...y no, qué va, iban poniendo y quitando... eso no ...eso no valía para nada... ¿Qué me dices, Juan? ¿Qué quieres? Que hables tú, que tú eres el capitán ¿Cómo que yo soy el capitán? Yo no soy capitán Mira, mira todos los corazones Que te está dando la gente Son corazones porque te quieren, Juan No, yo los quiero también a ellos ¿Eh? Que ¿Eh? tiene muchos admiradores sí Tienes muchos admiradores aquí, además que te Te están diciendo Qué grande, Juan, Juan, mira, aplauso Dije, qué grandioso es Juan. Mira, mira. Ahí está tu hermano. Dicen, qué grandioso es Juan. No lo has visto. Está, está por aquí. ¿Es Jesús, Carmen? Es Jesús es, no estaba claro. contigo? Ah. No. Está por aquí. Vamos a verlo. Están enviando un montón de comentarios muy buenos. Grandioso Juan. Había que ponerlo Muy que te <risa> Bueno, pues este mostrándole a Juan los comentarios de Perico Muchos corazones, muchos mensajes de apoyo para Juan Vecino de los de siempre, de aquí de las vías, como casi todos los que hay esta noche Y bueno, en el tiempo que llevamos de transmisión, pues yo no sé los trenes que han pasado ya Pero las vías se han echado, las barreras se han echado por lo menos tres cuatro veces ya Yo creo que José Luis quería contarnos algo, ¿no? No ha comentado sí. antes Vamos a ver, pues se me ha perdido, no lo veo ¿Qué? ¿Así? Ah, vale, sí, pues vamos ¿Ah? por aquí, sí Que Buenas noches. Buenas noches. <risa> Cuidado que vienen los periodistas. <risa> la gente huye, bueno. la gente huye. Sí, huye de nosotros. Le gusta la cámara lo mismo que a nosotros. <risa> claro que sí. Los jóvenes son los que tienen que estar aquí también. Que esto el día de mañana también será para ellos. Será quizás más para ellos que para nosotros. Aquí, ¿su, padre Fernando? Su padre es Fernando, ¿verdad? Está ahí. Claro que sí. Muy bien. Pues nada. Eh... Eras José Luis, ¿verdad? Sí. Buenas noches, José Luis. Bueno. <risa> Una vez más. Pues nada. Eh... Pregunta, ¿qué quieres? Pues. Dinos, dinos cuál sería cuál sería para ti la solución que podría haber aquí a la hora de la pasarela. Porque Juan nos comentaba eh, que, que últimamente, pues bueno, que se han oído comentarios de que, la, de que la pasarela parece ser que al final no la van a quitar, que no hay alguna alternativa que pueda haber y que él se niega a usarla como el resto de los vecinos, tampoco queremos. Para ti, ¿cuál, cuál podría ser una posible solución a la pasarela? Mm, trasladar el paso de peatones, cortar el tráfico rodado, eso sí, pero de peatones... ...una vez que esté aquí las máquinas... ...pues 50 metros más adelante... ...más hacia la estación... ...adaptar un paso para que los peatones puedan pasar... Pues, pegados a la pared del muro... ...del de, de, de, de Mariano Vaquero goyane ...del, del instituto. ...y luego seguir su camino hacia... ...hacia el Carmen por Torre de Romo... ...esa sería una alternativa... ...la, la pasarela yo creo que es... Mmm, ...va a tener mal rollo si se va a llegar a utilizar... ...porque la, que la gente está claro que no... ...aquí hay gente que tendrá claustro... ...vamos, va a tener eh, vértigo... Eh, ...tendrá problemas de movilidad como Andrés... ...que va en ser de ruedas... ...y luego si tiene vértigo... ...y el ascensor no funciona... ...estás paralizando a medio a... ...a unas personas que tienen derecho también de, de trasladarse... ...y el autobús que dijo el alcalde que iba a poner gratis... ...de un lado a otro lado... ...pues de momento no se ha hablado de eso... ...o sea, no sé cuál va a ser la solución... Posiblemente, si no se hacen las cosas como los Estar políticos... Todas, ¿no? ¿Eh? Una unión un poco entre todas, de, a un, la hora del autobús... Un, una sinergia, a, a, vez, ver, a, a, vecino, a un pequeño paso a lo mejor que pudiera quedar abierto por el paso a nivel... Si hay, pudiera, si no hay pudiera... voluntad política, sí se puede hacer. Si no hay voluntad política, no se hace, porque los técnicos son técnicos en sus casas, pero me gustaría los técnicos esos, que vengan aquí y que digan que no se puede hacer 50 metros más hacia la izquierda, pasar 36 metros para llegar al otro extremo, y luego otros 50 metros para acá, llegar al paso nivel, a cuota cero y seguir por Torre de Romo. ¿Qué técnico no ve eso? Yo es que no lo entiendo, no, no, no lo ve quien no quiere verlo, por muy técnico que sea. Claro, es que lo que no tiene mucho sentido es, es que esa pasarela que está construida sobre acequias... Eh, ...sí que haya técnicos dispuestos a firmar una seguridad, ¿no? eh, a certificar que esa pasarela es segura... ...y sin embargo, eh, pues la solución que, que se está planteando, como puede ser mantener un pequeño paso abierto... ...que no es un nuevo paso a nivel, que sigue siendo el mismo paso a nivel... ...sin embargo no, no, no se ve factible... parece ser que por temas de seguridad... No, ...no quieren, los técnicos se están negando... ...entonces pues... ...vamos a ver también una cosa... ...como ya no va a venir la catenaria... ...en ninguno de los sentidos... ...no es necesario... Eh, ...que esta pasarela fuera ya tan alta... ...se puede hacer perfectamente una pasarela... Mmm, ...ya que la existen, de, de quitar y poner... con ...y como va a estar el tráfico... ...parado totalmente... ...pues a lo mejor la gente... ...tiene 100 metros para empezar a coger la pendiente... ...subir... ...no los... Lo, lo, no, ...no los 8 metros de, de altura... ...sino... ...la altura suficiente... ...para que el tren pueda pasar... ...por debajo... ¿eh? ...y entonces eso suaviza... ...vamos... ...suaviza un montón... Eh, ...la opinión social... ...y se aplaude a los políticos que realmente quieren hacer eso... ...o sea, una rampa... ...menos altura de pasarela ...y llegar al otro lado... Perfectamente, eso es viable. Que me diga un técnico que no se puede hacer eso. Que venga aquí y que lo diga. Sí, bueno, nosotros opinamos, yo por lo menos hablo por mí, opino, opino igual. Eh, la pasarela es un tema que, que nos trae de cabeza porque sí que es verdad que desde el cambio de gobierno, pues aquí se nota mejoría en cuanto... No hay presión como, como antiguamente la presión policial, el, la, digamos, eh, el malestar que había aquí cuando venía por la noche al decir qué pasará hoy. no Hoy ahora las cosas están bastante más relajadas y, y bueno, yo creo que ha sido favorable, pero no obstante pues hay temas pendientes como son el tema de la pasarela y demás, que a lo mejor eso eh, hay que darle una solución que todavía, que todavía no se ha encontrado. Eh, ...te quiero, bueno, te puntualizo el tema de la policía... ...de la presión policial... Eh, ...esto está funcionando lleva ya más de un mes funcionando... ...sin ningún tipo de policía... ...de cuerpo nacional de policía, ¿no? Eh, el problema no eran de las personas que estaban aquí... ...el problema era... ...querer aplicar por algunos policías... ...unas normas que aquí no tenían ningún sentido... ...porque, ¿por qué un día un chaval que va en bicicleta... ...puede pasar de un lado a otro lado... ...aunque ponga la luz roja... ...no, no pase... ...pero el policía que está ahí... ...sabiendo que el tren... ...y que chavales este lleva aquí viviendo todo... Bueno, ...son chavales de 15, 16, 16 años... ...y ya por el simplemente hecho... ...de que el chaval pasa de un lado a otro lado... Eh, ...que le pongan 500 euros de multa... ...el problema no, de, no... ...no, o sea, lo tiene el policía... ...y el jefe del policía... ...que le da para adelante a esa denuncia... ...y luego la provocación de los policías... ...porque, eh, ¿qué pasa? ...que aquí... Si sí, esto, perfectamente las personas que estamos aquí saben cómo somos, los policías que están aquí entre nosotros, mm, el problema era la policía y la gente que ha mandado a esos policías. Yo creo que más bien la gente que ha mandado, porque realmente, eh, aunque algunos días ha habido policía, de hecho todavía hay allí y a la otra entrada no, no, todavía hay... ...nacionales que tienen que estar con el tema del tráfico, que lo veo... Pero... ...policías municipales, quiero decir, sí, sí. que están con el tema del tráfico, es lo, lo normal, es un mínimo que las cates... Por, por decir, bueno... Sí, sí, por, por tema de seguridad. Y también comprendemos que aquí, bueno, pues tenemos cierta permisividad por las autoridades de que estamos cortando la calle, pero es la única forma, digo, gracias a lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, hay mucha gente que se está enterando de que, de que esto aún se sigue cortando, que en ningún momento ha dejado de cortarse. Y tenemos permisividad por parte del Gobierno actuar, eh, y qué menos que eso. Estaría bien que no pudiéramos decir, yo no quiero aquí un muro... ...que impida un muro, una pantalla acústica... Mm, ...como ponía un escrito, ¿no?, que, que se hizo en su momento... ...pone, pues, en un escrito que ponía... ...no es un muro, eh, no es obstáculo, es pantalla de metaquilato. ...y al final había una puntualización que era... ...se ríen de los murcianos... ...sigo opinando que, que el señor este que decía... ...ahora que tienen la pantalla acústica... ...la quieren y aplauden... ...ahora que tienen pa pa pasarela ya no es fea, ahora es guapa... ...pues igual de como cuando se estaba haciendo... ...y antes de hacerse... ...en fin... ...que el problema es de los policías cuando venían... ...y no de nosotros... ...no, pero no obstante yo siempre he pensado... ...que, que las órdenes vienen de arriba... ...porque nosotros ahora mismo aquí estas noches... ...se está haciendo exactamente lo mismo que se hacía entonces... ...y sin embargo ya no se denuncia... ...algo habrá cambiado... ...¿no?... <ríe> ...seguramente de arriba... Eh, ...sí, ha cambiado... ...pues a lo mejor actitudes políticas... ...por eso digo que si existe fe, una actitud política de que pasar de un lado a otro lado, de la forma que yo planteo, ¿no? Una rampa, el tráfico está cortado, oiga, ¿por qué no se hace una rampa? Si, la, si hay si hay voluntad política, se hace. Si hay actitud política, se hace. Se puede mejorar muchísimo la forma de, de conseguir las cosas. Y no hace falta emplear la violencia. Solamente emplear, eso, ¿se oye aquí que somos unos 100, unas 100 personas? Pues bueno, si fuéramos 4.000, los políticos dirían muchos votos. ...pero bien, eh, algunos son muy engreídos... ...y nos tienen como números... ...no nos tienen como personas... Eh, ...para ellos, para muchos políticos que anteriormente... ...y siguen estando... Eh, ...somos esos números... ...y para ellos somos un po po po po poco ...no tenemos ningún interés político para ellos... ...simplemente... Y más ahora que estamos en verano... ...y está la gente en la playa... ...y más ahora... ...no pero no obstante, está bien que la gente esté viniendo... ...y yo vengo con la fe de que lo que estamos haciendo... ...el día de mañana pues... ...nos equivocaremos... A lo mejor el AVE, que seguro que no va a venir ningún AVE, que lo único que van a estar pasando son los transportes de mercancías, pero bueno, ya que pasan, pues que pasen soterrados. Que si pasan petardo, pues bueno, si están pasando por aquí toda la porquería que lo quieren y no nos enteramos. Y cosas nucleares, que me consta que han pasado por aquí y nadie se ha enterado. Y eso va a seguir pasando, pero bueno, si pasa soterrados, pues que pase, pero soterrados. Ya que se ponen a quitar que nos quiten el paso a nivel, que lleva ya ciento y pico años con esto cortado. ...sí que hay mucha gente que dice... ...es que la gente compró las casas en la orilla de la vía... ...y ya estaba el paso a nivel y ya estaban las vías... ...y ahora quieren que se lo quiten y ahora quieren demás... ...y yo siempre he pensado... ...que cuando compras la casa... ...la compras efectivamente con las vías... ...pero con un paso a nivel... ...a nivel quiere decir... ...a nivel... ...que la propia palabra lo dice, es decir... ...he comprado la casa... ...con un paso que me comunica con el resto de la ciudad... ...que me permite el paso peatonal que me permite el paso con vehículos y tú ahora me lo quieres cerrar. Me cierras, no solamente uno, me cierras aquel de allí de Senda de los Garres, me cierras este, me cerrarás probablemente el de allí de Barrio Mar y me dicen que han habilitado nuevos pasos como son, por ejemplo, el Puente de los Dolores, que ya estaba, lo único que han hecho ha sido darle más altura y el de Ronda Sur, que no es peatonal. ...y entonces eh, realmente no... ...la permeabilidad no, no se está consiguiendo... ...es decir, de momento... ...encerrados nos quedamos igual... ...pero a la gente que dice... ...que es que ahora queremos que nos quiten las vías... ...es que se lleva 30 años ya luchando... ...porque quiten esas vías... ...y se, que, se llevan ya muchísimos años... Eh, ...no nosotros, porque yo por ejemplo soy, soy reciente... No, ...no llevo tanto tiempo... ...pero... Eh, creo que tiene una lógica el decir eh, que cuando compras la vivienda realmente no la compras con todos estos pasos cerrados, sino que en su momento cuando la compras la compras con un paso a nivel y ¿Cierto? La, y con, con, con la, la perspectiva de que en su momento se iba a quitar el paso a nivel Sí, sí, eso por supuesto, eso por supuesto pero aparte de eso, si no lo quitas tu paso lo tienes con barreras y con trenes que pasan constantemente pero el paso lo tiene es que ahora mm. mismo de esta manera no tendrías nada, no tendrías el paso siquiera eh... Estoy de acuerdo contigo y simplemente si hay alguien que, que diga que a nadie le interesa que aquí esto se quede a cota cero y que la gente pueda pasar, si hay alguien que esté convencido de que esto no le interesa, que venga aquí y que lo diga. Porque yo creo que a todos nos interesa que el paso a nivel se quede desaparecido ...que la gente pueda trasladarse de un sitio a otro sitio a nivel cero... ...y que el tren pase por debajo... ...sea el que sea... ...eso del AVE... ...pues es un tema que están diciendo los políticos... ...pero aquí realmente lo que viene... ...es el transporte... ...de mercancías... ...que es lo que dicen y que llaman... ...el corredor mediterráneo... ...y el corredor mediterráneo... ...por mucho que lo quieran vender como turismo que va a venir aquí... Eh, ...eso no es cierto... ...y ellos... Lo de la Croix lo saben, los empresarios lo saben, los burgueses lo saben, los políticos lo saben, que lo que aquí tiene que venir y lo que quieren es que venga a quitarse el transporte de mercancías por, con los camiones, los trenes de camiones. Eso a ellos les sale más caro, mientras que un tren de 700, 800 metros de largo, pues lleva 50 camiones de un tirón y les sale más barato transportar la mercancía. Es la única finalidad que tiene lo que ellos están vendiendo a los murcianos. Oye, vamos a traer el ave, mentira. El AVE no viene. Soterramiento a lo mejor ya lo hacen por cojones y porque la gente ha sido muy mediática, porque hay una presión social bastante grande y los políticos dicen, bueno, pues vamos a hacerle el soterramiento que a nosotros los de la corona también nos interesa que venga bajo tierra, porque ningún paso a nivel puede soportar tanto tiempo el paso a nivel cerrado y los vehículos esperando a que se le vaya, eh, el paso a nivel para poder pasar a otro lado. Entonces deciden de que como eso no puede ser tanto tiempo los coches esperando, se quita el paso a nivel. Es el único interés que tiene. Y sigo diciendo que lo que he dicho al principio. Que venga alguien que me diga, oye, a mí no me interesa que aquí esto se quede a paso a nivel cero. O sea, que venga alguien que me diga, Yo, aquí no interesa el soterramiento, aquí no interesa que la gente pueda pasar de un sitio a otro sitio sin subir a poner la pasarela. Que venga alguien que lo diga, al técnico que venga. ¿Quién dice eso? Vale. No sé, ¿quién viene? ¿Hay alguien que diga que, que yo quiero que pongan aquí un muro? ¿Un ¿Un muro? No, pues que lo diga. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Y no sé si Susana quería preguntarte algo. No, no, si esto más preguntas no, pobre. Vamos a cambiar. No, no, no si tú quieres, pues, ella habla, es rayarnos, ella lo mismo. Gracias por la atención. ¿eh? Muchas gracias. gracias. A ti. Hasta ahora ...bueno, me, me queda seguro. ...bueno, pues vamos por aquí... De, ...de que la gente cuando compró las viviendas... ...ya sabía lo del paso a nivel... Eh, ...tienes una parte de razón, hay, hay gente que sí... ...pero hay gente que compró las viviendas... ...con los planos ya del soterramiento... ...sí, sí, sí, yo... ...o sea que, que realmente estaban engañados... ...porque lo que pretendía el PP... ...al final era no realizar ese soterramiento... Entonces mucha gente se sentía eso, engañada, porque compró su vivienda pensando que esto se iba a soterrar. Y eso era por, por eso las la, la reivindicaciones y las luchas porque mmm, se había prometido una cosa, se había aprobado una cosa que no se iba a realizar. Y bueno, y ahora se nos ha puesto con el cambio de gobierno esto de cara, pero falta que, falta que, que siga así y que se cumpla. ...ya veremos cómo sí, sale... ...sí, por eso seguimos aquí vigilantes, no descansamos... ...hoy, por cierto, ha salido una noticia, ¿no?, de que se ha licitado la última parte... ...¿no?, de Barrio Mar y de la estación ¿o ...efectivamente, es? que ya ha salido publicado en el BOE y ya creo que 10 de Revenga... ...JR, para los amigos, creo que, que ya... ...entiendo que parará ya el contador de los 40 días de retraso, según él... ...que yo, mi contador dice que son unos 30 años de los que lleva él o su partido de retraso... ...pero bueno, eh, cuestiones políticas no, que luego nos dicen que estamos politizados y que... ...no, no, pero es así, porque el, el PP era el que estaba perjudicando, quería perjudicar la ciudad de Murcia... ...con su, vamos, con su idea de, de partir la ciudad, o sea, es que hay que decirlo claramente... ...y este hombre... Pues ahora, incluso creo que se quiere adjudicar el mérito, ¿no?, de, sí, sí. de, de que se va a soterrar gracias a ellos, a su proyecto. A, a su proyecto el de López Miras, que ya estaba... Pero vamos, es que no, no le da ni, ni una chispa de vergüenza, es, no, es increíble. Vergüenza yo creo que tienen, pero poca. No. Eh, vamos por aquí, vamos a ver. Por aquí, por la orillica. Vamos a ver, porque está normalmente está eh, ana jiménez que es la abuela de las vías y allí yo le digo que es la peque de las vías porque porque la llevo viendo muchísimo tiempo desde que era pues sí, bueno sí, pues, venía, hace casi un año hace casi un año buenas noches venimos por aquí con la cámara y venía diciendo que yo creo que esta, esta niña de aquí tan guapa tiene el título de la peque de las vías Sí, ¿verdad? Porque yo creo que es la más pequeñica que he visto yo por aquí, por las vías. ¿Eh? Desde el principio, desde, mamá, ¿de que tenía? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Muy pequeñica, muy pequeñica. Tres meses tenía. Tres sabes? meses tenía, madre mía. Tres meses, madre mía. <risa> Dos meses, sí. Anda que sí. Tres meses tenía, tres. Tres meses, y qué simpática que es, ¿eh? Ya nos conoce por aquí, de estar por aquí por las noches. Ya nos conoce, ¿verdad? <risa> ¿Cuándo va a decir muros? No. <risa> ha aprendido ya a decirlo, todavía no. <risa> ya le queda poco. Ya le queda poco. ¿No poco. tire? Oh, ay, se ay, la ha pendiente, pobrecilla. Bueno, un momento. Ya está. Ay, bueno. ay, ay. La dejamos con su mami, pobrecilla. Un momento. Bueno, y aquí también nos estaban comentando las mellizas de Cartagena. A ver, a ver. Hola chicas, hola buenas noches, hola, la mascota. Mira qué cosa anda con una mascota. ¿Cómo se llama la mascota? Kika, Kika, hola. ¿Qué nombre más bonito. Kika, Kika, o sea Kika. Se llama Kika. Kika. la perrita de la la princesa esa del cuento, no sé qué. Yo tenía una perra que se llamaba Kika también, hace sí. muchos años. Yo se lo he puesto a mis nietas. Oye, nos han dicho que sois de Cartagena, vosotras, ¿sí? Y vuestro papá está por aquí, ¿no? Nuestro papá es Fernando, ¿no? <risa> ellas son las niñeras de todas las noches. Todas las noches. Cuando llego, la coge y ah. la recojo para irme. Sin problema para... Entonces, que... ¿qué, ¿qué es tuya. La Kika es mía. Ah, ¿qué Kika es tuya. Pensaba que era de ella. No, no, no. Ah. Ellas son las niñeras. Que está allí, con bueno. la hermana mayor. Bueno, pues tienes buenas niñeras. Sí, sí, ya lo creo, la cuida muy bien. <risa> Saben que no la pueden dejar en el suelo porque se come las pipas ah, y claro. el otro día me dio un susto Hombre, que ha he hecho una y además con sangre pipa. Uh, claro. Carmen, ¿no te vas de vacaciones? No, este año estoy castigada. ¿Pero por el tema reivindicativo de la lucha? No, no, por... <risa> No, para un problema también, que también. tengo que no puedo tomar eso. No es por otra cosa. Bueno y también por la causa, por ella. ¿Eh? Bueno, claro, la causa, por supuesto. Eso también, eso también influye claro. y por la quica, claro. que también hay que pensar en una playa que ella se pueda bañar. Oye, hoy estaban comentando que para, creo que para este viernes, para este viernes, día 10, hacer un encuentro en la torre. Sí, lo he leído. Eh. Lo he leído, está Creo muy que, este bien. que se va a juntar gente que esté veraneando por allí y gente por ahí. sí, y pueda o bueno, que vaya también pero claro, también tiene que haber gente aquí en las vías así que, tiene que haber de todo. Sí. yo no sé lo que haré al final la verdad es que no lo sé ¿Pero vas a ir? no lo sé bueno, eso es, pena, ¿sí? es que no lo sé, eh, no te digo ni sí ni no, no lo sé ya iré improvisando. De todas maneras, si no me voy, me quedo aquí en las claro. vías, que supongo que haya gente, claro, que, seguro que, sí. que todo el mundo no se irá. Sí, sí. Pues La ya. verdad es que día sí, día también, siempre de momento, siempre hay gente en las vías, de momento, hasta incluso en agosto con el calor que hace, pues aquí estamos siempre, o aquí están siempre los vecinos. Sí, eso es verdad, para ser el mes que el calor que hace, mucha gente viene acaso hecho, además que lo dice, sí, oye, señora, mira, hoy he, he venido, por no venir. por venir yo, sino por pasar un rato aquí en las vías, y eso dice mucho de nuestra causa. Claro que sí. Pues sí, pues sí. Muy pues bien. nada, de ejemplo. Pues nada, pues muchas sí, gracias. gracias. Nada. Bueno, no sé. ¿A ver? mira, el qué gusto. ¿Aro? El asfalto quema. Eh, sí, sí. Tu perro. Bueno, pues, por aquí tenemos otro José Luis, por aquí teníamos también a Loli. Yo creo que, bueno, pues son casi, casi las diez y media, vamos a terminar enseguida. Sí. Vamos a esperar un ¿Más? poquillo, vamos a preguntar por aquí a alguien más. Sí. Antes de terminar, ¿no? Bueno. Mira, por aquí, Marco le está tenemos. cogiendo gustilla a no, no. entrevistar, sí, sí. Ni mucho menos, pero hay que cumplir, aquí, hay que cumplir. Por aquí tenemos por aquí. que dejar también a Cecilio que descanse. Sí. Por aquí teníamos también a Antonio. O oh, ya, pues mira, por aquí también tenemos a Joaquín. Y bueno, no. decide. Claro. Por dónde atacamos. Por aquí, esta, mu esta mujer la he visto con ganas. Venga, pues vamos por no, allí es que yo hablé otro. <ríe> Muy bien Uy. Ahí al fondo Tenemos El, trío. el, el genio trabajando <ríe> Cecilio Por aquí, por Fernando Así es que como también hemos estado ante cosas. Claro por aquí por aquí, Antonio y... ¿Antonio? ¿Te ah. gustamos por aquí? Rico. ¿O José Luis. Mira, José Luis? José Luis, te ha tocado José Luis... Di un número <risa> Di un número del 1 al 10 <risa> <risa> Oye, ¿eso qué es? granizado? De limón, me ha invitado a Anda, mira que bien Me ha dicho que la compañía confitería Antonia tiene que sepáis que José Luis se ha quedado aquí pasando fatiga, lo tenemos aquí esclavizado en las vías y está pasando ahora mismo unos ratos malísimos. No veo que se hayan conectado al periscope, ¿eh? le, vamos pasar, no, no, le vamos a pasar. No, no, no. Lista. No, sí, sí. No, no. Supongo que sí. No han podido. Bueno, no lo sé, no lo sé. Normalmente sí, pero bueno, no les pondremos falta porque han estado aquí, sobre todo Antonia, Antonia, sí y al otro también. Así que no, no podemos pasarle... Está, está normalmente que no, el no está aquí, lo lleva ella muy dentro, ¿sabes? Claro, pero si Antonia es quien viene, abre la puerta y luego cuando se va, echa la llave y cierra. Ella está, la primera y la última. No sé qué he hecho. A ver. Quiero quitar esto. Ah, bueno, no pasa nada de eso Creo que por el tema de los espectadores Ya está, ya estaría Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir Espérate, vamos a ver al trío ¿Sí? Al trío este, el trío Calavera Que por allí al fondo Venga, pues vamos para allá Que, cierre, que cierren ellos, que nos digan algo ¿no? De despedida Estamos pensando que queremos que cerréis vosotros La emisión de hoy Porque como no salís nunca en escena Sí. Estamos aquí. En el aire. Inde hay. Onde hay. Bueno. Paco. No te pongas nervioso con el micrófono y con la cámara. Sí, ¿verdad? No, no. que Esto está en familia. Estamos. Está que... en familia. Entonces tú no te pongas a decirlo nervioso. Porque está en familia. Está entre dos hermanos. Sí. Aunque son de izquierda. ¿Eh? Y a la derecha también tenemos otro hermano. también. Aquí sí, aquí tenemos no, hermanos, hermanos de izquierda de y de derecha, derecha aquí, y Paco que está en el centro. es exactamente Ballesta, para que veas que hay aquí hay gente de derecha y estamos deseando que venga señor Ballesta. Hacer que sean las vías y, y nada más que decir nada, deseando que venga señor Ballesta. Y... Paco, dígame. agosto, 330 agosto? días y aquí seguimos, no hay otra cosa que hacer en Murcia que luchar nada más que... Para que quiten un muro y una pasarela. Es que no hay otra cosa que hacer. Pero que es la felicidad. La felicidad es encontrarse bien. La felicidad es estar con la familia. O sea, la familia hay pues, de más sangre, menos sangre, pero pues, esto también una, una familia. Y obviamente por pues, estos 30 años o estos 28 años y estos 300 días la familia pues ha crecido. Y entonces un encanto que cuando vengas aquí, eh, vienes aquí a las 9, a las 10, a las 10, ves aquí están todos reunidos, pues, no, es una maravilla. Soy un ballesta, venga usted a las vías que verá. ...que le vamos a abrazar... ...y muchas gracias a la oposición... ...por haber echado a este gobierno... ...maldito... ...que a también lo echan aquí de, de Murcia... ...menudos personajes que hay... ...aquí en el gobierno regional. ...pues ¿eh? bueno, en el gobierno regional... probablemente pues, este Partido Popular... Eh, eh, hay que tiene que irse... ...hemos votado los ciudadanos, hemos votado... ...y esta votación se ha demostrado en el gobierno... ...que lo hemos echado, en Murcia también hemos votado... ...que no queríamos a, al Partido Popular... ...y la suma de los votos es echarlo... ...pues entonces López Mira y o ...pues tenéis que irse... ...tenéis que irse porque es lo que hay... ...¿por qué? porque no defendéis el pueblo... El ...López Mira quería montarse en el tren... ...y creo que no se va a montar ni el tren de la bruja en septiembre... ...tenía empeñado que el ave, el ave llegaba... ...nos acordábamos de Bernabé que iba a tomarse unas uvas... ...ahora cada tres meses pues era... ...que en septiembre López Mira iba a montarse en el tren el ave... ...pues ni en el tren de la bruja... Bueno, pero él creo que se iba a ir a, a en un avión a Manchester eh, United, a Manchester United, sí, pero está hablando, dijo él. Que, que sí, es que está hablando en inglés ya. Manchester United, todo eso de Corvera es un desastre. Las balas, esta política que ha hecho el Partido Popular es, es un desastre. Entonces, nos alegramos que la oposición, PSOE, Ciudadanos, y ahora y cambiemos, pues se hayan puesto las pilas y, y muchas gracias, pero... Pero es sí, eh, la gente, gobierne quien gobierne, el soterramiento se defiende y la gente no, no. sigue aquí todos los días a la calle. Lo, lo que tenemos claro es que no nos fiamos de nadie. Entonces, lo que queremos es que, que Diego Unesa, como gobernador y como representante de, del PSOE, acelere las obras lo, lo máximo que puede. Lo está haciendo muy bien Diego, por supuesto estamos encantados con él, pero queremos que estas vías de hierro que tenemos a esos mil metros que están licitados y que van a hacerse ya ya que es de aquí de Santiago del Mayor, a Garoliva, a la senda de los guerres, que los quiten ya los hierros, que quiten los hierros y que empiecen a poner el, el, el pongan más máquinas a pivalvas o barbosa como se llame, que hay una para pantallar y que terminen pronto esos mil metros soterrados, soterrados totalmente, los dos muros de contención, la plancha encima y que la veamos aquí ya, en Santiago el Mayor. Y que sea la pasarela que diga, hostia, es que han llegado aquí ya tengo miedo de, de esto, porque cuando llegue eso hablaremos de la pasarela y la pasarela no nos molesta, no está dando sombra y la queremos mucho. Lo que queremos ahora es que nos quiten el hierro, que le quiten el hierro y que soterren ya todo ese mi, mi, el kilómetro que tenemos ya concedido, porque que lo hagan ya. Bueno cuando dices que la pasarela la queremos mucho, bueno, es que la ironía luego no se entiende, ¿eh? que, bueno, luego, bueno, que, que luego van diciendo por ahí, sí, sí, sí. luego van diciendo por ahí que la gente ya quiere muro, que la gente ya quiere pasarela, no, y sin no, embargo no, no, no, aquí está no, no, no, la gente no. todos los días, que la ironía, cuidado no, Paco para, que, para tenerlo que... claro, la pasarela a la mierda Bueno, pero es que lo que quiero tampoco no... era cuestión de dejarlo tan claro a lo mejor Paco, <risa> que no van a cerrar el chiringuito este periscupe. No, no, no. Pero lo que está claro es que no tenemos que, mm, que gastar saliva en cosas que ahora mismo lo que tenemos que ver ese movimiento. Igual que antes decíamos que no habían hecho el Big no habían hecho el Big ya lo han hecho. En la Unión hacer meter las vías para adentro, ya lo han hecho. Pues entonces ahora lo que estamos viendo es que... ...que tienes que quitar esas vías de hierro de ahí... ...que ya no sirven para nada... ...por pues lo que queremos... ...que más que yo una máquina que está muy lejos... y no la veo, pero ya que no la veo... ...por qué no digo, hay cuatro... ...y hostia, cuatro, eso sí ya me lo creo... ...que hagan algo... ...entonces que eso vaya... ...más acelerado... ...que para los Reyes Magos tengamos algo... ...entonces eso es lo que estamos viendo... es que entienda de eso y nos lo transmita... ...oye, ¿el muro cómo va? ...pues oye, va a cinco metros, siete metros... ...y el otro muro, pues no ha empezado... ...pues va a empezar... Porque los entradores también quiere abrirse pronto. Entonces, eso, lo, eso es donde tenemos que eh, gastar el esfuerzo y la pasarela a la mierda, que esté claro. Y Paco, tú debes aquí, estando hasta el 2020, diariamente, si hace falta, vigilante de la obra. ...para comprobar que están realmente... ...haciendo ese aterramiento... ...¿tú te ves aquí hasta el 2020... ...tú, no la gente... ...la gente... ...he ido preguntando... ...la mayoría me ha dicho que sí... ...pero tú te ves aquí... ...vamos a ver si yo no me veo mañana... ...o sea yo mañana no me veo aquí... ...no es por nada porque... porque... ...no viéndote vendrá... ...¿cómo, cómo, cómo? ...en no viéndote... ...también vendrá... ...porque tú no te ves nunca... ...y te vemos siempre... Sí, vamos a ver... ...yo no me veo en el sentido... ...que no me vea es decir que... ...que esto está increíble que yo no veo que mañana otra vez venga a, a, aquí, pero es que vengo, es que eh, tus pies se caminan hacia acá, es que no o se está fuera en otro sitio sus sentimientos se en las vías. Esto se ha creado un vínculo de sangre sentimental para defender una causa justa, que cuando oímos a un político que lo decía nuestro alcalde o, o López Mira, que no era un muro, que era el metraquilato. ...pues no le cortamos el cuello... ...porque no cortamos cuello... ...aunque yo soy carnicero, ...pero no veíamos que no era correcto... ...lo que estaba diciendo estos señores... ...cuando estos señores decían que... ...que ahí a Madrid había que ir a Alicante... ...pues también le cortábamos el cuello... ...a Ballesta a los primeros, ...pero no cortamos el cuello... Pero, ...pero es que era increíble... ...te veías la impotencia... ...entonces venía a la calle... ...venías a la plaza del soterramiento... ...te abrazabas con los vecinos... ...y te creías ...que podías con todo el mundo... ...pues vivías un día más... ...entonces mañana... Será un día más y esperemos que este pensamiento de, de tiempo se acabe, por supuesto, pero mañana será otro día y mañana estaremos aquí. Y Paco, yo creo que a un arriesgo de ser cansino, a un arriesgo de ser cansino, conviene, es útil, es necesario, prácticamente imprescindible recordar que lo que no se ve, no existe. ...y que las personas tenemos hasta una responsabilidad social... ...de hacer que esto sea... ...todos y cada uno de los días cada vez más visible... ...que lo compartamos... ...que lo sigamos difundiendo, que ya se hace... ...pero que se comparta más... ...en grupos de Facebook... ...en páginas, en Twitter... ...que envíen enlace... ...para la gente por WhatsApp... ...que en WhatsApp se envían muchas cosas... ...que son muchas veces irrisorias... ...y enviar un mensaje de... ...hay gente en Murcia... ...que lleva diez meses a la calle... Luchando es un mensaje de esperanza para toda persona, sea de la ciudad que sea, porque se demuestra que cuando la gente se une, se consiguen logros, no solamente logros urbanísticos, logros humanos, como puede ser que quiten la pasarela, quiten el muro y conviertan un paso a nivel en una calle o en una plaza, sino además se consigue que la gente esté aquí reunida admirándose mutuamente se ha recuperado un espíritu de, de barrio, un espíritu de comunidad como no se recordaba hace décadas la salud mental la salud emocional, la salud física pese a todo, pese al frío, pese al calor aumenta la unión, pese a la distancia ahora gente está de vacaciones, gente nos está viendo en facebook nos están comentando Pese a la distancia, la unión es mayor, la distancia pone metros, pero este sentimiento pone cercanía, e insisto, decir que la gente comparta, por cansinos que seamos, parece necesario. ¿De qué manera se lo dice Paco carnicero a toda la gente que sigue esta revuelta de la huerta que ya lleva 330 días? ¿Cómo le invitas tú a la gente que comparta y que comente, que se quite un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza? Tantos ¿Cómo lo harías? Pues simplemente que, que se animen, que salten al abismo, que estén tranquila que, que no se van a romper ningún hueso, que salten y que se pronuncien. ...y supuesto que tenemos los medios... ...pues lo compartan... ...es decir... ...que se animen a, a compartir lo que escuchan en la calle... ...lo que escuchan con el aterramiento... ...que igual que como dice, es decir... ...lo que nos recibimos, cosas que nosotros nos reímos... ...no nos dé vergüenza... ...en mandarlas también nosotros... ...con más fundamento... ...que... ...esos absurdos que recibimos... ...entonces compartir... ...la calle... ...recordar que... ...nuestros padres... ...salían a la calle... ...y compartían por una limonada una chargatada y antiguamente nuestros abuelos nos contaban de que estaba la fiesta de la panocha o sea trabajaban todos conjuntamente en pelar panocha y, y hacer el besito de la, de la panocha negra es decir aquí lo que hay que compartir y abandonar un rato la televisión un rato esos medios de papel que nos confunden y salir a la calle y lo que vemos en la calle lo que vemos en las vías compartirlo transmitirlo no preocuparse si lo ponéis con J, con G, o con A, o con B. Sortar algo, aunque no escribís nada. Aunque lleguéis. Porque al equivocaros, luego, al rectificar, mejoramos. Y seguro dónde va esa onda, dirá, hostias, gracias por mandarla. Así es, porque aquí la gente, cuando lee comentarios en Facebook... Ve y lee comentarios en Twitter. Cada comentario es un refuerzo positivo. Entonces, comentemos. Un RT, un me gusta es como un saludo. Un comentario, una respuesta es un paso más allá. Comentemos, difundamos. 330 días. Murcia no se parte, comparte. Nos despedimos con esta imagen de Paco y con esta camiseta del de soterramiento. Fin de más hasta mañana <risa> tenemos aquí a Susana y Marcos que están viendo cómo cerrar el periscope me incorporo yo para allá ¿vale? voy para allá y así dejamos a Paco dejamos aquí a Paco yo voy para allá me despido cierro el periscope comparte que Murcia no se parte eres parte de esta revuelta de la huerta que ya lleva 330 días un día podrás decir me quité parte de la vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza toda no ¿eh? que ya sabes que te puedes volver político de éxito no toda no pero un día podrás decir eso y aquí sobre todo aprendiendo de la gente más pequeña que es la gente que le echa mucho valor mira antes de irnos Marcos y María Marcos con María ¿Eh? Pues nos íbamos a despedir, pero están comprometiendo están comprometiendo a, a María para que cante. Están comprometiendo a María. ¿La canta o no? Sí, va a cantar algo aquí al alcalde José Ballesta. Ballesta, aquí María te va a dedicar una canción que no sé lo que va a decir, pero son gente sensata lo que viene a las vías, seguramente será algo merecido. A mi nieto Paco Nieto Paco. y a José Ballesta, atención, activemos corazones, supercorazones, María. Ahí va, ya, acción, a cantar. ¿Y tú qué? ¿Y yo también? Venga, ¡Ey! galleta el muro está en la puerta. Si tú, y, quieres que el muro ponte en el culo. Bueno, eh, creo que esta canción ya es el segundo hit, esa ya, ya, eh, Creo que ya la cantó. Eh, eh, sí, sí, ya ha triunfado, ha triunfado. Sí, ha triunfado. Está en otro periscope, ya la cantó y ha triunfado y hoy tenemos claro, es que. A fue un dúo, pero bueno. Sí, sí, ¿eh? que... ha sido individual. Bueno, pues claro, ¿eh? ha dejado ha dejado claro, sí. Comenta aquí Susana que la canción ha gustado. Ha dejado claro eh, un lugar, un lugar donde puede, bueno, en los agujeros negros caben muchas cosas. Eh, ahí puede caber a lo mejor también una pasarela. ¿no? Agujeros sí. negros en la naturaleza atrapan todo. Así que mmm, ballesta. Eh, lo, que está, eh, lo que te están diciendo, eh, a gente menuda, a gente que, el futuro, como se ríe María. Son las sí, sí. que son jóvenes promesas que se cumplen, eh. o sea, no como viejas promesas políticas, no. Jóvenes promesas humanas, no viejas promesas políticas. Desde eh. Albacete dicen que siguen. Mira, Susana nos comenta desde Albacete. Desde Albacete. Sí, sí, que nos están saludando desde Albacete. Oye, pues una abrazada, un abrazo a. Albacete, eh, aquí nos venden en todas partes en María, esto es una cosa, esto es una cosa tremenda, eh. Pues hay que hacer algún segundo hit, eh, alguna segunda canción más, a ver, aquí, ah, una coreografía. Cuando estás con Noelia tienes que hacer eh, una coreografía. Una coreografía, ahí, ahí, molve, molve. Bueno, pues nos vamos a despedir. Eh, Paco se nos ha ido. Bueno, pues se nos ha ido, Paco. Pues nos vamos a despedir. ...vamos a ver... ...contigo mismo... Bueno, ...¿cómo que conmigo?... ...si yo tengo que despedir yo... ...si tengo que cerrar yo el periscope... ...darle al botoncito... ...vamos a ver... ...madre mía, fíjate... ...todavía hay gente que hay conectada... ...es que esto une... ...Susana, esto, ¿sabes?... ...esto genera un sentimiento de, de, de unión... ...de cercanía... ...esto es una cosa... ...que... ...que... ...que, que, que, es, que es impresionante... ...yo creo que no somos capaces de evaluarlo ...en su justa medida... No somos capaces. Mira, Sergio, desde Costa Rica, insistimos siempre. siempre, siempre, ahí está, siempre. Bueno, yo creo que vamos a despedir sí. con la familia. Con la familia, venga, venga, ahí, ahí, volve. La familia... la familia... La familia Paredes, ¿no? La familia Paredes, sí. La familia Paredes. No, no, yo no pienso subir Ahí, Pienso ahí. acompañar aquí al señor Para que sea aquí eh, bien, que Rosa, ¿qué es lo que, que, que pasa con la pastarela? Que te gusta mucho es, y? Que tiene, es que yo prefiero no venir Yo conmigo Este señor tenía que ir yo cara a cara Decirle unas cuantas cosas Para que su hijo, sus nietos y sus sobrinos Pasaran por ahí cada día como hacemos los de aquí Ocho, Siete te crío, tiene que haber una exageración No, es que ella no, no. es la tita rosa que lleva. a soy la Que qu sobrino. lo lleva a los sobrinos Sí Yo a los Sí Sí. La, la, la, la, la tita rosa merece un periscopio ya sola. ¿eh? Le vamos a dedicar o una sección que sea la tita rosa, porque debe tener una cantidad de sabiduría tremenda ¿eh? para cómo llevar cada pues más... Igual pues, claro. que las personas mayores, de los niños también. Claro. Pero, oye, pero y acompañada de siete zagalicos y zagalicas, esto es una cosa. Una buena responsabilidad, la verdad. Y mucho miedo, aunque ahora digamos que tal, pero yo creo que había que pensar un poco las personas que estén haciendo lo que están haciendo, que pensaran un poquito y se pongan en el lugar de, de todas estas criaturas. Que cada día de las personas mayores sobre todo, porque bueno, habrá quien pueda, que dé la vuelta, pero yo misma yo no pienso subir por ahí. Me... qué igual piensan en el, en el dinerico. Hombre, por supuesto. No, el Para ellos, quiero decir. Por supuesto. Por no supuesto. La persona. Pero que lo que dice mi sobrina, que eso lo, no sé de dónde la han sacado, que lo sacó Noelia y María, la canción que la ha dedicado se queda pequeña. Sí, porque yo, a, a mí me gusta que el, que el padre lo ha aprendido de ella, es al revés, ¿sabes? Es decir, sí, sí. que aquí ha, habrá gente que diga, no, no. no, no, no el padre no, no, no, la supo después. Sí, sí. Sola, es que porque la creatividad. Te, te estás viviendo cada noche estas circunstancias. Porque esto... Mmm, tenían que pasarle esas personas. Yo no le deseo nada malo a nadie. Pero las personas que, que día a día tienen que vivir con este infierno, esas personas que son las que se guardan el dinerico aquí en el bolsillo, son, son las que tenían que venir y vivir aquí cada día para pa allá y para acá. ¿Sabe? A todos los empresarios que quieren las cosas, las cosas hay que hacerlas bien hechas. Nadie ha dicho que no se haga. En forma humana. De forma humana sobre todo. Es que yo, conmigo te puedo tirar toda la noche. Ay, mía. Y, no, y nos íbamos a despedir, ¿eh? Nos íbamos a despedir y, te, y tenemos aquí, tenemos a la protagonista, al público, aquí, madre mía, esto, la tita rosa. Ay, mira, la gente, ¿eh? los espectadores, espectadoras de esta Dios revuelta es a vuelta sigo, pero... te quieren, ¿eh? Aquí Muchas como gracias. protagonista. Muchas gracias. transmitir? Quiere... Yo, yo sigo, eh, siento el calvario que estáis pasando tan de cerca. Yo no me gusta porque yo, yo soy de encenderme mucho, de, de que yo vea esta injusticia. Mi hermano es muy prudente, pero yo no me callo una. Yo veo venir a este señor y le digo cuatro cosas así, pero como la siento. Porque lo que no puede ser es que, que, bueno, que este señor tenía que vivir aquí. porque no se le ponen allí en la puerta de su casa? Como han dicho las crías en la canción, la puerta de su casa, señores. A todos estos todo empresarios, a toda la gente que quiere las cosas mal hechas. Si aquí no se ha dicho que no venga, pero que venga en condiciones y bien y hecho que no nos engañen más. Creo que es así. O sea, lo habéis dicho por activa y por pasiva. Pues mira, hoy, hoy ha habido una, una noticia que Adif ha llegado, la ha ido muy por encima, ¿eh? ...como un acuerdo con una empresa estadounidense... ...por 430 millones de euros, que, que, que suena poco... ...porque comparado con la hora que hay aquí... ...para traer un tren que atravesaría la península... ...en menos de una hora... ...desde Málaga hasta no sé dónde... ...de mercancía y de personas, hiperlu se llama... ...hoy que se cumple ya, no sé, treinta y tantos mil días... ...que Baza lleva luchando por tener trenes... ...porque antes estaba Murcia unida con Granada... ...y la gente podía ir de Granada por Murcia... ...hasta donde fuera, ¿no?... ...y le quitaron el tren... ...y llevan más de 33 años sin tren... ...en Granada llevan más de 3 años sin tren... ...aquí nos están poniendo muros... ...en Valladolid, se... muros... ...marronería... Y, a, ...y ahora va y dicen que, que, que van a traer un tren... ...que va a atravesar España en menos de, de una hora... ...eso es fabuloso... Ahí ...sale, o sea, tú te acercas para salir... ...y como no te dio tiempo... ...te has pasado... No tres pueblos, te has pasado a ha Madrid, ¿sabes? Es una cosa o sea, una cosa salvaje. Yo pienso que, es que el calor a las personas le está afectando, además, eh. pienso que estamos llegando a un punto que la economía, a veces no todo es eso, ¿eh? Tendrían que mirar un poco la calidad de vida de las personas y tenían que centrarse un poco en lo Pero que de es. la mayoría de las personas, porque al final es quien coge el ave, quien coge trenes... Elidistas o, o servicios pues sí, absolutamente elidistas. Sí, sí, lo Los pobres a la periferia y cada vez me, me, menos transporte. Por supuesto. Aquí, cada vez menos autobuses Por y, y el centro, cada vez más complicado para alquiler... Por y para comprar. Totalmente. Nos tenemos que ir. La gente tiene que ir a la alberca, al juez, no sé cuánto, y al juez luchando que le, que le han quedado el autobús que tuvo casi casi 40 años. Sí. Han quitado la línea, también están ahí. El 61. Luchando, también están luchando ahí con sus manifestaciones viendo a ver porque me comentaban allí los vecinos que subieron el billete de un euro aproximadamente a más de dos euros. Claro, la gente no podía utilizarlo y luego, di diciendo que la gente no lo usaba, lo, lo quitaron. Y a una mujer mayor, cuando, lo, cuando ella se lo comentó al director de, de transporte, le dijo que si quería venir a Murcia, que cogiera un taxi. Claro, por supuesto, si sí, todo eso está muy bien. ¿Qué te parece? Pero yo invitaba a esta señora a que viniera su madre, en taxi. Su madre tenía que venir. Ah, bueno, coge el momento de hucha de dinero público y, y le pagan el taxi. Esta, ¿Esta gente mientras estén enganchados al dinero público? Por supuesto, pero que sean sus familiares aquí, que vengan sus familiares y que cojan todos los días. Claro, ellos van a coger el taxi con el dinero de los demás. Claro, es que claro. es eso, es que es la, es la que diferencia. Claro. A mí no, a mí me cuesta ganarlo. Claro. Pero así vamos aquí con el señor presidente que tenemos en la Comunidad Autónoma de Murcia, ¿no? Bueno, aquí hay, hay, hay un ecosistema no, muy curioso, ¿eh? Estos. Tenemos unos cuantos. Aquí hay unos cuantos, pero bueno... ¿Me está diciendo que en el gobierno hay unos cuantos pájaros que quieren el ave? Totalmente. Pero pero para cuando les interesa. Luego, hace años estaba aquí la foto del periódico El Primero. ¿Dónde está esa foto? y sí, sujetando la pancarta a su Sujetando ya. su pancarta. ¿Su bancarta? ¿Dónde está la foto Titaro, Titarosa, la titarosa te, tenemos que pedir disculpas a los, a, a, a los seres voladores, a los pájaros, por compararlos con los corruptos. Sí, es de verdad. No merecen, ¿eh? no. Me, me acabo de dar cuenta, hemos tomado conciencia. Los pájaros no merecen esa comparación no son, con seres tan no, corruptos no son como... Tan, la... No son tan animales, no. no son tan animales. Los pájaros no eligen ser pájaros y estos humanos y eligen ser buitres. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que yo le invito al señor Ballesta a que venga alguna noche por aquí y que podamos dialogar. Y... Eh, un cara a cara, sí, en sí, esta totalmente. esquina. Totalmente. Tita Rosa, José Ballesta. Totalmente. Hay que Porque tú ya llamarlo. eres la, vas a ser la tita rosa de todo. Claro, o sea, aquí en Santiago Mayor <risa> eres la tita rosa sí, me de, de todo. A esa pancarta, sí. Esa sí, rosa. mira, vamos a mostrarla. Sí. Aquí tenemos la pancarta. No, te Ahí está. Sí. sí, ahora, ahora, eh, pues ahí aparece eh, José Ballesta, el primero, soterramiento de las pías, no a la superficie. Eh, está aquí el este alcalde. Le dije digo, ahora digo, mmm, soy lo peor. No, además encaja, no, no, donde, donde, donde dije digo, digo Diego, con esa. ¿Eh? O sea que, sí, sí, no, no. Ahora, ahora... Ahora veremos a ver si donde decimos Diego luego ¿Qué hace falta? no decimos ¿Qué? que hagan las cosas bien hechas, que piensen un poquito en las personas, que piensen un poco en las criaturas y que, que hagan las cosas bien hechas, que no todo en esta vida sea el dinero. Yo creo que el dinero se lo pueden utilizar para hacer las cosas bien hechas, no para llevárselo al bolsillo y se de viaje al Caribe. O a donde se vayan, los señores. Sí, u, u, u otras cosas... o otras cosas. Otras no cosas, Entonces, libre. pues. Solo eso, solo eso. ¿Qué os voy a decir que no sepáis ya? Bueno, aquí Buenas noches y a ver si el cargo de conciencia esta noche, no porque venga eh. la tita rosa, sino por, por todas estas personas que están Perfil... El días. Per, ah, comentar, eh, comentarlo en Facebook, comentarlo en Twitter, en Youtube, perfil de Twitter o de Instagram, la Tita Rosa, <risa> o nuestra tita rosa. Eh, a ver, decirlo ahí y en unos días sabremos el resultado. A ver si tenemos la tita rosa o nuestra tita rosa. La tita rosa tiene un problema que en un coche no puede montar de los sobrinos por la mañana porque solo es... mi coche es de cinco plazas, somos siete. Y los niños crecen. Y los niños van creciendo, entonces tengo que dar toda la vuelta para venir aquí a los colegios, por favor quiero pasar andando por una zona bonita... ...una zona de jardines... ...una zona donde no vaya sufriendo con los críos... ...y no quieres pedir un crowdfunding un un cro para un microbús tampoco... ...no, y no... Si me, ...hombre, si me quieren poner, yo qué sé... ...si ya podemos pedir un puesto de trabajo o algo... ...de los suyos... ...pero creo que no lo aceptaría... ...fíjate, yo sabía yo que iba... ...sabes, creo que no lo aceptaría... ...prefiero quedarme con que hagan las cosas bien hechas... ...pues buenas noches... ...fíjate que... ...la familia Paredes no quiere muros... ¿eh? No, no quiero muro. ninguno de los que estamos creo que no. Pues a ver luego lo que nos dicen si. Porque pues yo ya lo veo, ¿eh? Yo ya veo que la gente va a querer ir una sección que sea la tita rosa. La tita rosa, pues sí, La sí. tita rosa le tiran de la lengua y no tiene pelo, o sea. No, no, pues hay que contar las cosas. Tú Cuando quieran, pregúntame lo que quieras, porque yo te voy a. a te ver. voy a decir lo que verdaderamente, pues pienso que. La tita, la que no tita que... del barri, es la tita del barri. Mucha gente, pues, muy prudente, muy tal, dice las cosas, las cosas son como las vivimos, como corren por las venas. Esto no está bien hecho, señores, ¿por qué tienen que hacerlo? Sé si es que a buen entenderlo, con pocas palabras basta, ¿no? ¿Dicen eso? Sí, pero hay que repetirlas para que no se olviden, ¿no? Para que venga claro. aquí, señores, <risa> que venga aquí, a veces si tiene, yo qué sé, un ratico este hombre, estará muy ocupado, los demás también lo estamos, pero que venga aquí y, y nos explique las cosas y que podamos dialogar. Somos personas, no somos animales para estar ahí como si fuera esto, el valle perdido ahí, como las cabras por ahí encima, con los críos, venga hombre. Que no. Bueno, buenas bueno, noches. Tita Rosa, agarra el micrófono y nos vamos a despedir contigo. Agarra el micrófono. ¿Yo? Sí. Mira, yo ahora me voy para allá sí. y tú vas a decir FinS de ma. Fins de ma? Ahí está, fins de sí. no, más. no, el catalán es un poco parecido al murciano porque sí. se alargan las vocales y fins de más. Fins de más. Fins sí, la boca <risa> llena, fins de más. ¿Se puede hablar así de la boca llena? ¿Ya? ¿Eh? Una abrasada. Una ab abrasada es como un abrazo a la brasa, ¿eh? un abrazo cálido, ¿eh? una abrazada. ¿Cómo es? Fins de más. Y una... Y una abrasada. ¿Has visto? Molve. ¿eh? Aquí vamos a hablar catalán qué haga falta apostarle que esto vaya para Acá en Santiago el Mayor, en Murcia. Pues lo dices y nos despedimos. Una, dos y tres. Fils de más. Buenas noches. Un abrazada. Buenas noches.